Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno la verdad es que me hubiera gustado haber hecho un vídeo más dinámico como los anteriores pero hacer un vídeo de ese tipo eh, diariamente pues es bastante agotador y bueno la verdad es que me gustaría hablar de lo que es el poder que tenemos como sociedad ahora que estamos viendo eh, este tema de estar todos en casa recluidos y no poder trabajar o no poder rendir de cierta manera pues eh, la economía ha caído mucho y a ver, esto es buena noticia porque eso significa que la economía es dependiente de nosotros. Estamos en un mundo que es muy capitalista y que si no se mueve el dinero, pues la economía cae de una manera que parece que se va a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar, la gente sigue viviendo, sigue respirando y de esta nos vamos a recuperar. Eh, yo te recomiendo que tengas siempre un colchón o tengas pre previsto este tipo de casos poder ahorrar de alguna manera o tener ese colchón de unos cuantos meses para poder sobrevivir en, esto, en este tipo de, de casos. Pero sí que es cierto que la economía, al menos la de España, en la que se basa en el turismo y en, el, en los comercios sobre todo bueno grandes superficies, pues esto ha caído, ha caído bastante. Me he dado cuenta justo con esta frenada tan repentina que somos unos consumidores natos en, los, en el que consumimos de una manera brutal. Incluso consumimos más de lo, de lo que necesitamos, ¿no? Eh, no nos hemos dado cuenta que no necesitamos la mayoría de cosas que compramos por Amazon o que compramos en cualquier tienda. Luego también está el tema de ir a comprar, por ejemplo, al Mercadona. Más de una o dos veces a la semana. Antes la compra se hacía una vez al mes. Los productos que tiene ahora mismo, pues, estos supermercados. Eh, no es que, bueno, son un poquillo más perecederos. O al menos son productos que no requieren tanta elaboración no si tú compras un paquete de arroz ese paquete de arroz te puede durar para un mes en cambio si tú lo que compras son vasitos de arroz eh, a no ser que compres un montón de vasitos de arroz pues no te va a servir para para ese mes entonces es lo que estoy viendo yo que al menos en mi carrito de la compra eh, compro cosas que sé que voy a comer eh, en la semana no eh, compro para lo que es un mes. Y comprar una vez al mes sería mucho más óptimo que comprar una vez a la semana. Porque cuando vas a la compra, sobre todo si no tienes una lista, lo que pasa es que compras gilipolleces, eh. compras caprichillos. Y claro, pues comprar caprichillos una vez al mes no es lo mismo que comprar caprichos eh, una vez a la semana. Y es verdad que llegó el momento incluso de haber comprado uno o dos veces o incluso tres veces al mes cosas en amazon digamos que cuando tú compras en amazon crees que tienes la necesidad de tener algo pero, joder, si siempre has vivido sin ese algo, ¿por qué vas a necesitarlo ahora, verdad? Uno tiene que dejar claro cuáles son sus prioridades y no dejarse llevar tanto por el entusiasmo de la compra. Es verdad que comprar, darle al botón de comprar, pues te da bastante satisfacción, ¿no? Porque ¿quién no quiere que sea Navidad todos los días del año, verdad? Eso tenemos que quitarnos de, de la cabeza porque al igual que la Navidad, ahora empieza en Octubre como estamos viendo, todavía está se manga corta y ya han empezado a poner las luces de navidad, pues eh, tenemos que controlarlos un poquito más y, y ahorrar. ¿Para qué sirve ahorrar? Bueno, pues para este tipo de casos en los que hay bastante incertidumbre económica. Eh, luego, pues bueno, siempre te puede venir algún imprevisto que, bueno, necesitas afrontar. Entonces, bueno... Ahorrar siempre viene bien y vivir al día es bastante complicado. Y bueno, yo ahora mismo eso, estoy ahorrando para ver si consigo la entrada para, para la casa. Y mientras tanto, pues bueno, es un incentivo para, para hacer ese tipo de ahorro, ¿no? Lo malo es que, bueno, cuando dé la entrada de la casa, pues bueno, ya me quedaré sin, sin colchón. Pero bueno, esperemos que que todo salga bien aún así aparte bueno, pues tengo ciertas inversiones ahora mismo que ha caído bastante la bolsa pues he hecho unas primeras inversiones en bolsa eh, para tener algunas acciones de aquí a España porque bueno si compras acciones en Estados Unidos o fuera de España pues te puede caer una buena hacienda a no ser que declares esas acciones y bueno como todavía no me quiero complicar demasiado pues, pues bueno, compro las acciones aquí en España, a ver qué tal se da la cosa. Y bueno, aparte también tengo el fondo fondos indexados que bueno, ya os he hablado un poquillo, que lo que intenta replicar es un, es un índice, y aunque ahora estamos en negativo, cuando pasen las cosas, este tipo de, de crisis que a fin y a cabo no deja de ser una crisis médica y no económica ni, ni de guerras esto volverá a a subir o eso esperemos y bueno tampoco decir nada más porque los vídeos cuanto más largos son más eh, tardo en editarlos y más tarda en subirse a youtube por ejemplo los vídeos que duran 10 12 minutos tardan una hora en subirse entonces bueno tampoco me merece la pena eh, hacerlos tan largos Si al final después Pues bueno, no se ve ni la mitad de, del vídeo ¿Qué vamos a hacer? Hay vídeos muy entretenidos Pero los que, lo, los que hablo Pues no son tan entretenidos Y no enganchan tanto como para verlos enteros Pero bueno, no pasa nada Porque yo lo sigo haciendo Y esto me ayuda a reflexionar Y bueno, a pasar estos días que estoy en cuarentena Es más entretenido Bueno, pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego